Buenas noches y gracias por unirse a nuestra charlita de Brahma Kumaris de Costa Rica. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema, un tema muy, muy eh, importante de conocer y de, y de profundizar en él y es profundizar sobre la filosofía del karma. Vamos a empezar con un momentito de silencio, un momentito de reflexión. Y me siento en forma cómoda respiro profundamente y reflexiono sobre mis pensamientos hoy. ¿Cómo fueron mis pensamientos hoy? Fueron pensamientos que me fortalecieron, fortalecieron a los demás ¿Cómo fueron mis palabras hoy? Pensé antes de hablar, pensé en las consecuencias de mis palabras antes de hablar. Estoy contenta de mis palabras hoy y que puedo mejorar. al igual que con mis pensamientos que puedo mejorar para que mi mente cada vez más sea mi mejor amiga para que mis palabras cada vez más sean enriquecedoras, empoderen, fortalezcan tanto a mí como a los demás Pienso también en mis acciones hoy ¿Cómo fueron mis acciones hoy? ¿Cómo traté a los demás? ¿Cómo me traté a mí misma? ¿Cómo miré a los demás? ¿Cómo escuché a los demás? ¿Cómo me escuché a mí misma? y me miré a mí misma. Cómo me relacioné con la naturaleza, con los animalitos, con los elementos. Cómo usé los recursos los recursos como el agua, la electricidad, el dinero, el tiempo, los pensamientos, etcétera. Los usé en forma consciente o los malgasté, los mal usé. Entonces, al tomarme este ratito para reflexionar sobre mi día y yo misma es una manera de irme conociendo al observarme. Es un viaje al interior, a mi ser, con, a mi ser interior y así conocerme mejor y así saber que puedo ir fortaleciendo más y más, más, y más en mí y que puedo ir cambiando para cada vez más ir siendo mi mejor amiga cuidando mis pensamientos cuidando mis palabras cuidando mis acciones usando los recursos el dinero, el tiempo, los pensamientos, las palabras, las acciones, la electricidad, el agua, la comida, todo de una manera positiva, sin mal gastarlo, sin mal usarlo. Om Shanti, Om Shanti es un saludo de paz que usamos en Brahma Kumaris, y realmente Om Shanti, me imagino que ya muchos de ustedes lo conocen, Om, soy un ser espiritual, soy un alma, soy un ser de luz, Shanti Paz, soy un ser de paz, también lo usamos como saludos y despedidas en Brahma Kumaris. Espero que hayan disfrutado de este momentito de reflexión de reflexionar sobre nuestro día y reflexionar sobre nuestro ser interior entonces al hablar hoy del tema del karma profundizar sobre el tema del karma el karma me imagino que ya también a varios de ustedes ya están muy familiarizados eh, con este tema pero el karma, la, la palabra karma simplemente significa acción. Acción refiriéndose a nuestros pensamientos, a mis pensamientos, cada uno en particular, ¿no? En, cada uno es un ser independiente. Entonces, en este caso está hablando de mis pensamientos, de mis palabras, de mis acciones. Y como sabemos, somos seres de energía. Entonces, todo es energía. Entonces mis pensamientos van a emitir energía, mis palabras van a emitir energía, mis acciones son energía también. Y de acuerdo, y todo esto es, es con respecto a la, al, a la filosofía del karma, de acuerdo a lo que yo dejo salir de mí, esa energía que sale de mí a través de pensamientos, palabras, acciones, esa energía que yo estoy dando, la filosofía del karma nos dice que va a regresar a mí. Entonces, todo lo que yo doy, regresa a mí. Entonces, eh, detrás de cada pensamiento, detrás de cada palabra, detrás de cada acción, hay una intención. Entonces, esto es muy importante entenderlo y es algo muy, muy, muy importante al entender la filosofía del karma. La intención determina... El retorno de lo que yo voy a recibir, del fruto que yo voy a recibir. El karma es como una semillita que sembramos. Si yo siembro una semilla de mango, esa semilla de mango va a convertirse en un árbol de mango y ese árbol de mango va a dar fruto de mango, va a dar mangos. Si yo siembro una semilla de naranja, se convierte en un árbol de naranja y ese árbol va a dar naranjas es cada semillita que yo siembro es cada pensamiento, palabra, acción de energía que yo doy voy a recibir el fruto de eso pero también dependiendo de la intención eso va a determinar la calidad del fruto que yo voy a recibir si mis, intenc mis intenciones son muy buenas mi corazón está lleno de buenos deseos al yo hacer algo eso va a determinar el el tipo de fruto, el tipo de karma, el retorno del karma que yo voy a recibir. El retorno que yo voy a recibir por esa acción, por esas palabras, por esos pensamientos. Si alguien me dice, por ejemplo, ay tal persona está pasando por un mal rato, está pasando por una situación difícil, yo inmediatamente me conecto con Dios, con el Ser Supremo, siento su paz, siento su fortaleza y, y como que mando esa energía a esa persona con un corazón lleno de amor y buenos deseos. Lo estoy haciendo de corazón, sin esperar nada en, en retorno, de vuelta para mí. Pero conociendo la filosofía del karma, voy a recibir todos esos buenos deseos para esa persona, los voy a recibir también yo, de regreso. Entonces, esto es muy importante entenderlo, la filosofía del karma, eh, dependiendo de lo que yo esté dando a través de mis pensamientos, palabras, acciones, dependiendo de la intención detrás de cada acción que yo haga, a través de pensamientos, palabras, acciones, así será el retorno, así será el fruto que yo reciba. Entonces, vemos que a veces hablamos de que el karma es positivo, de que el karma es negativo. El karma no es solamente negativo, ¿no? el karma es el fruto de lo que yo estoy dando, como ya lo he dicho. Entonces, si yo hago buenas acciones de, con un corazón lleno de buenas intenciones, el fruto va a ser muy bueno. ¿Y cómo se ve eso en mi vida? Me voy a sentir más alegre, me voy a sentir más en paz, me voy a sentir bien, me voy a sentir como, como, que, todo, como que todo fluyendo muy bien en mi vida. Si yo hago, la, hago algo con malas intenciones, o o enojada o eh, que maltratos, mal, palabras groseras, duras, lo que fuera, eso va, eso va a regresar a mí también. Muy interesante, ¿no? Como en cada momento, en cada momento, eso es algo muy importante también entenderlo, en cada momento estamos recibiendo el fruto de mi pasado, lo que las semillitas que yo he sembrado en mi pasado, a través de mis pala pensamientos, palabras, acciones, en cada momento estoy recibiendo el fruto de eso y en cada momento también en el presente estoy creando mi futuro, de acuerdo a cómo yo voy actuando en la vida. Por eso la filosofía del karma está muy conectada con eh, responsabilidad, mi responsabilidad ante mis acciones. Mi responsabilidad ante lo que hablo, lo que pienso y lo que hago. Porque tendré que comerme las consecuencias, como quien dice, comerme ese fruto. Entonces es muy importante entender eso. La responsabilidad ante mí misma de cuidar mis pensamientos, de cuidar mis palabras, de cuidar mis acciones, entendiendo, ya entendiendo, la belleza de esta filosofía del karma que es una ley universal no es creada por dios no es creada por por nadie existe y lo sabemos siempre dicen siempre se dice no uno recoge lo que siembra entonces sabemos eso pero lo decimos con mucha facilidad pero no entendemos el impacto muchas veces de lo que eso significa recogemos lo que sembramos es algo que se dice muy común en la sociedad en la gente pero Cuánto profundizamos en lo que eso significa, el impacto que eso es en mi vida en cada momento. Lo que yo estoy pensando, diciendo, haciendo, eso va a retornar a mí. Eso va a. Te, eh, el fruto lo voy a recibir igual. Entonces, es eh, algo. Eh, eh, Recientemente he tenido, una, he tenido una experiencia que ha sido muy linda, que fue lo que me inspiró con este tema, que una persona muy cercana a mí tuvo que, tuvo que pasar una situación muy, muy delicada, muy, muy delicada. Era una cuenta cármica con su cuerpo, es, tenía que saldar, pero ¿cómo se le abrieron las puertas a esa persona? ¿Cómo la vida lo apoyó? Todo, o sea, estuvo en, la, en las manos del mejor doctor, cirujano, para hacer esta operación, los, los enfermeros, las enfermeras, o sea, eran, fueron un amor con esta persona, todo se, le, todo se le, mágicamente se le iba abriendo de una manera, el apoyo que, reci, que recibió esta persona para, para tratarse con su salud, fue tan bellísimo observar, fue tan bello que yo me puse a pensar, esta persona siempre ha querido ayudar a la gente con su salud, esta persona siempre, siempre con un corazón honesto, con un corazón lleno de las mejores intenciones ha querido ayudar a la gente con la salud, con lo que él sabe en cuanto a salud, salud eh, holística, en cuanto a lo que él sabe. Y ahora, y ahora en una situación donde esta persona se encontró con una situación retadora, en cuanto a su salud, la vida lo apoyó los buenos deseos de tantas personas, por supuesto Dios, pero también la vida, la vida, le, lo, todo se le iba dando de una manera mágica. Entonces yo me puse a pensar qué interesante, qué, qué belleza, como cuando hacemos buenas acciones, cuando has, hacemos el esfuerzo en nuestra vida de hacer buenas acciones, de tomar la oportunidad en todo momento de hacer buenas acciones. Vamos acumulando, es como una cuenta kármica, es como una cuenta de banco de débitos y créditos. Las, las acciones negativas, digamos, es como los débitos, que tarde o temprano nos van a quitar la felicidad, nos van a complicar la vida, todo se nos va a ser más difícil. Y los créditos es cuando estamos haciendo todas estas buenas acciones que vamos como acumulando en esta cuenta kármica positiva, sin hacerlo con esa intención, lo hacemos de corazón, lo hacemos de corazón. Entonces no estamos pensando, ¿verdad? Que estamos acumulando, pero estamos acumulando. Y en momentos de necesidad, en momentos críticos, en nuestra vida que se nos presentarán situaciones así porque también son cuentas kármicas de otras vidas o, o hasta esta vida cuando hemos cometido, digamos, acciones sin que, ¿verdad? Que sabemos que no son correctas, entonces tenemos que pagar el fruto de eso también. Entonces, vemos cómo la vida, si hemos ido acumulando en nuestra cuenta kármica positiva de buenas acciones, buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones, la vida nos va a apoyar en esos momentos retadores, donde, donde todo se va haciendo más fácil y donde pues, podemos sobrepasar esa situación difícil en una forma más fácil. Estoy segura que, segura que ustedes, han vivido eso, donde han vivido una situación muy retadora y es como que, como que la vida los va apoyando, Dios los va ayudando, Dios siempre nos ayuda, Dios es solo amor y, y quiere vernos felices y nos ayuda, pero también es, también es una combinación, la ayuda es una combinación de Dios, de, la, de los buenos deseos de otras personas, las oraciones, como en unas en una religiones verdad creen en las oraciones, las oraciones de otras personas, pero también el fruto de nuestras cuentas canicas que es todo lo bueno que hemos hecho nos va a ir ayudando espero que esto que estoy compartiendo les sea claro porque para mí como les digo ha sido como muy bello ver eso observar eso eh, y entonces creo que es tan necesario tan importante que aprovechemos cada oportunidad que la que la vida nos da para hacer buenas acciones trabajar con nosotros mismos en nuestra autotransformación para alimentar cada vez más en nosotros los pensamientos nobles, los pensamientos de buenos deseos, los pensamientos buenos, los pensamientos eh, de no juzgar, de no criticar, ni con la mente ni con las palabras, ¿verdad?, sino, sino como... Como, como examinarnos, estarnos examinando, estar chequeando cómo son mis pensamientos, estar chequeando cómo, cómo son mis palabras, cómo son mis acciones, cómo hablo, cómo, qué, qué es lo que pienso, estarme conociendo. Porque al yo irme conociendo, puedo ir trabajando en ir cambiando. Si yo no me conozco, voy viviendo, voy, voy por la vida como ego. Como en automático. Entonces, si voy por la vida como en automático, sin reflexionar, sin, sin sacar ratitos para ir hacia, hacia mi interior y observarme, observar mi día objetivamente y con honestidad, sin, sin, sin engañarnos, porque sin hacer excusas, ¿verdad? Porque si nos vemos objetivamente y con honestidad, todos tenemos una conciencia. Esta conciencia es como nuestra vocecita interna. Y esta vocecita interna nos dice, nos dice realmente la verdad. Entonces, si yo, digamos, me enojé con tal persona hoy, oh, uh, de una manera que, al yo reflexionar sobre mí misma, por ejemplo, al reflexionar sobre ese, esa situación, mi vocecita interna me va a decir, Rosa, actuaste de una manera que, que sabes que no es lo correcto. Que te, va a dañar, que te va a afectar a vos, estás afectando a la, a la otra persona, estás afectando las vibraciones, la atmósfera del lugar, etcétera, etcétera. Entonces, con nuestra conciencia, con nuestra honestidad con nosotros mismos, con nuestras reflexiones diarias, cada ratito en el día, o, o ¿verdad? cuando nos acordemos, o cuando vivamos X situación, reflexionar y vernos y, y objetivamente... Honestamente, ver la situación, cómo actuamos, cómo pensamos, cómo hablamos y hacer, y hacer ese trabajo personal de ir mejorando. Es muy, muy importante, muy importante. Porque ahora es la esencia de todo ser humano, la esencia de todas las almas. El alma es un ser humano, es verdad, Desde el alma está en un cuerpo humano, entonces por eso se llama ser humano. Entonces todas las almas, la esencia de todas las almas es buena. Y si nosotros decidimos alimentar eso, fortalecer eso en nosotros y practicarlo. Practicar cada vez más lo bueno en mí y fortalecer cada, más, cada vez más lo bueno en mí en una manera práctica. Mis palabras mis acciones, mis pensamientos y, y fortalecer mi relación con Dios esta relación con Dios de amor como mi mejor amigo, como mi compañero cualquier relación que quieran tener con este Ser Supremo que es un ser de amor, un ser de compasión y quiere ayudarnos a ser feliz quiere ayudarnos, a, quiere fortalecernos quiere ayudarnos a ser feliz y quiere irnos guiando por la vida entonces entre más yo fortalezco esa relación de yo-el alma, mi esencia es buena y puedo empoderar, fortalecer todo eso bueno en mí y mi relación con Dios, eso va a ir ayudando en mí a ir cada vez más viviendo con más conciencia, viviendo con más interés en que mis pensamientos sean positivos, mis palabras sean positivas, mis acciones sean positivas y lo que me refiero con positivo es como que mi mirada o que mis pensamientos sean de buenos deseos para los demás, mi mirada sea una mirada eh, también de buenos deseos, mis palabras sean de empoderar, de enriquecer, mis acciones sean que inspiren a los demás, un buen ejemplo para, para, los, para los demás y... Y eso me va a ir empoderando más a mí. que yo enfocarme y concentrarme y actuar como sé que debo actuar porque es mi esencia. Y también a la vez sé que va ten, está teniendo un impacto grande en la humanidad. Estoy ayudándole a Dios a crear un mundo mejor. Entonces, kármicamente, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente esos hábitos que tengo yo, que son hábitos un poco como... Negativos, si se puede usar esa palabra, o, o hábitos que me causan sufrimiento, hábitos que me causan eh, arrepentirme, digamos ya sea eh, chismes, a pensar mal de alguien, eh, quejarme, criticar, lo que sea. Esos hábitos que tarde o temprano me hacen sentirme mal, cuando yo critico no estoy contenta, cuando yo me quejo no estoy contenta. Cuando yo hablo mal de alguien, no estoy contenta, entonces eh, yo ir cada vez más trabajando en mi autotransformación y así mi karma cada vez va a ser karma donde el fruto va a ser un fruto positivo para mí, donde el fruto va a enriquecer, enriquecerme, empoderarme y me va a hacer sentir más llena de paz, me va a hacer, me va a hacer sentir más feliz, más contenta, me va a hacer sentir, eh, sentirme mejor conmigo misma. Es muy interesante cómo al entender la filosofía del karma, que para mí es como uno de mis, eh, mis temas favoritos de la espiritualidad, porque la espiritualidad es algo muy enriquecedor y muy bello, es nada más eh, irnos conociendo a nivel espiritual, ir en, enriqueciendo esta relación con Dios y con uno mismo, y al así ir conociendo más toda esta espiritualidad, estas leyes espirituales se quieren como en la filosofía del karma, ir viviendo, ir por la vida con más conciencia, ir por la vida con más, entendiendo mejor la vida, entendiéndonos, conociéndonos mejor, entendiendo mejor a los demás. Entonces, como decía anteriormente, importante ir acumulando cada vez más en mi cuenta kármica positiva. Aprovechar cada oportunidad que tenga, que crea, que la vida me, de, me da, que yo crea para hacer el bien. Hay una, hay una, algo que se dice en India que es muy lindo, que es como... Tres monos, con uno, un mono con la mano en la boca, un mono con las manos en los ojos, un mono con las manos en los oídos. Y es como no hablar nada negativo, no mirar nada negativo, no escuchar nada negativo. Y podemos decir también un mono cogiéndose las manos como para no hacer nada negativo. Entonces es como recordarnos eso. Tenemos nosotros la opción de qué escoger a cada momento. A cada momento. Pausamos antes de pensar, pausamos antes de hablar, pausamos antes de actuar y pensamos en las consecuencias. Y si las consecuencias no es lo que yo quiero, mejor no pienso eso, mejor no digo eso, mejor no hago eso. Claro, requiere, requiere de disciplina con uno mismo, porque los hábitos que tenemos a veces nos controlan y esos hábitos eh, a veces hacen que actuemos como en automático pero al reflexionar a nosotros, eh, ir hacia adentro, conectarnos con Dios, con el Ser Supremo, observar la, la situación y nuestro comportamiento con honestidad, como decía, podemos decirnos, no, Rosa, no, no quiero repetir estas palabras, no quiero repetir estas acciones, no quiero, no quiero seguir pensando de esta manera y puedo ir cambiando. Entonces, por eso es tan importante. Tomar ratitos para la introducción, para la meditación, para conectarnos con Dios, para este viaje interior, ir hacia adentro y conocernos, observarnos. Y así ir cada vez más este, como tomando nuestra vida en nuestras manos, las riendas de nuestra vida en nuestras manos e ir guiándola de la manera que, que quiero. Bueno, este tema del karma es muy profundo, pero ya estamos casi terminando con, con, el, con el tiempo que tenemos para esta charlita, pero, pero sí, lo que quería sobre todo es transmitir ese mensaje de, de que somos responsables de lo que hablamos, pensamos, hacemos y la intención detrás de todo esto es, es, es, eh, in, impacta el retorno de lo que recibimos. Si hacemos algo bueno, por ejemplo, que, sepa, que aparenta ser bueno con malas intenciones, el retorno va a ser de acuerdo a las intenciones. Entonces es como esa transparencia, esa honestidad. Y, y, y siempre saber que nosotros creamos nuestro futuro en base a nuestro presente. Y eso nos va a ayudar a seguir un código de conducta muy elevado, como quien dice, ¿no? Entonces, y sí, la filosofía del carne, un tema muy precioso, mucho que reflexionar sobre esto, pero, pero, pero, ojalá que, hayan, que tomen algo de la charlita de hoy, de ese compartir de hoy, que les ayude en reflexionar sobre su vida y cómo quieren llevar su vida, cómo quieren seguir viviendo su vida. Pues vamos a terminar con una pequeñita reflexión. Me siento en forma cómoda respiro profundamente y me recuerdo que yo el alma en todo momento tengo la decisión tomo la decisión de cómo responder a la vida a las personas a las situaciones y tengo opciones Y decido pausar antes de pensar, pausar antes de hablar, pausar antes de actuar y recordarme que soy responsable de la decisión que tome. Y cada decisión que tome tiene una consecuencia que tendré que recibir. Y al yo entender esto, entiendo que soy la creadora de mi vida en base a mis decisiones a cada momento. Y puedo crear una vida muy bella para mí, donde me sentiré cada vez más, con más paz, con más felicidad, con más contentamiento, con más poder interior, mejor conmigo misma. Y así continúo tomando decisiones donde sigo acumulando en mi cuenta kármica positiva. Oh, Shanti.